videojuego. Principia el día. Son las 6 de la mañana y saben lo que eso significa? Es la hora del videojuego. Es hora de nuestra competición anual de videojuegos en nuestra ciudad. ¡Qué <risa> competición! <risa> no con Milo Kamalani jugando, come, duerme y respira videojuegos. <risa> ¡Que vengan y apoyen a Milo Kamalani! ¡Mientras defiende su título como mejor videojugador por tercer año consecutivo! ¡Cuarto! ¡Cuatro años seguidos! ¿qué no recibiste el fax que te envié? <risa> ¡Levántate, campeón del videojuego! <risa> Estoy cansado. Quiero... Quiero dormir. Dormir es solo para niños y ancianos. Uh -huh. ¿Proteína? Uh -huh. ¿Estás loco? ¿Cuántas veces debo decirte que comas carbohidratos? ¡No uh -huh. uh -huh. con mano de juego! Uh -huh. Vamos, enséñame esa magia, Milo. Pepperan, ¿por qué estás tan entusiasmada con esto? Oye, yo soy tu amiga, tu amiga. Y vine a ayudarte a aligerar tu carga. ¡Así que haz ejercicio ¿Oh? ahora, campeón! Oh. Reto anual de videojuego. Oye, tienes mucha suerte de ser del equipo de Milo. Lo que sea por un amigo. ¡Rayos y centellas! ¡Es increíble! ¡No es humano! ¡Tranquilo! ¡El campeón está listo! ¡Que el juego comience! ¡Con la máquina! ¡Ah, rayos. Puntuación más alta. El ganador y a un campeón, Milo Kamalani. <risa> Me pongo a tus pies. Mantente a una distancia razonable. <risa> Muy bien. Ahora el campeón responderá preguntas de la multitud. Oh, oh, oh. ¿Qué se siente por ser favor. campeón? Por favor, sí, sí, no sí. Por favor. Saben, a mis ojos cualquiera es un ganador. Sorprendente, ¿cierto? Es tan sencillo. Juego gratis. A mí no me importa el título. La gloria solo reside en el juego. Tal vez te preguntes de dónde consigue su energía. Carbohidratos es todo. Porque no se trata de ganar o de perder. Es cómo desarrollas el juego. <ríe> pues sí, amigo. Puntaje más, alto, puntaje más alto, puntaje más alto, puntaje más alto, puntaje más alto Muy bien, ¿quién es el bromista? ¿Quién se atreve a robar el título de mi mejor amigo? ¿Quién? Um, Pepperan, ¿eres tú? Oh, de acuerdo, es que estaba de pie aquí y luego jugué yo y... ¡El rey ha muerto! ¡Viva la reina! El rey ha muerto. ¡Arriba! ¡Ahí está el campeón! ¿Te importa si camino contigo, campeón? No es mi calle. ¿Dónde conseguiste tu sombrero? Porque es el sombrero de todo un campeón. Ah, lo encontré en la basura. Y yo que los compro. Gracias. Pepe. ¡Hola, la... nueva! ¡Campeona, tu control! ¡Es el mejor! El sistema nervioso central... Oh, uso obligatorio de hilo dental, Kamalani. Te ganaste una A. ¡Vaya, una A! ¡Es excelente! Pearson, creo que esto es tuyo. Crudo, urgente y... extrañamente... brillante. Te has ganado una A. Oye, has estado levantando pesas porque te ves excelente. Oye, ¿por qué no te das una ducha de agua fría? ¡No me interesa tu puntaje! ¿En serio? ¿Por qué me importaría? Lo hago por la sensación del juego. Creí que estabas molesto. ¿Yo? ¿Molesto? ¿Cuándo nos dan pescado? Ay, me alegra que esté aclarado. Oye, ¿No? Pearson. Ah. Buen juego. Ah. ¿Buen juego? ¿Buen juego? ¿Tú qué sabes de eso? ¿Qué saben todos ustedes? En especial tú... Ah. Cuando solo te ganaste la lotería, pero ahora todos estos neófitos creen que eres la cosa más grande de la Tierra, cuando en realidad eres una mala guerrera del planeta fingidor. ¿Quién quiere un chocolate, chocolate, chocolate? Escucha, lamento que hayas perdido, pero tienes que enfrentar la realidad. Y esa es que yo te gané. Oigan, les he contado de la vez que un cisne me persiguió en... El... ¡Novata! ¡Mediocre! ¡No, no te, te quedes, quedes ahí. ahí! ¡Atrévete! Atrévete. ¿Pueden ser razonables con esto? Después de todo, somos amigos... ¡Hurra! Y bienvenidos a hamburguesas fortaleza. Soy Sirra Ayuda Mucho. ¿Puedo tomar vuestra orden? Ah, comeré una fortaleza Frank y un jugo bufón. ¿Y para vos, Sir? Quiero una fortaleza Frank, un jugo bufón y un pastel de cebo. Escuche. Mejor quiero una fortaleza Frank, un jugo bufón, dos pasteles de cebo y una malteada foso. ¿Ah, sí? Entonces quiero una fortaleza Frank, un jugo bufón, tres pasteles de cebo, dos malteadas foso y una hamburguesa ariete. ¡Ah, ya! ¡Esta vez acabaré contigo! Vas a saber lo que es un espadachín. ¡En guardia! ¡Ah! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Y ahora, ¿quién es la mejor? Peperán. ¡Más fuerte, bárbaro de dedos cortos! ¡Ay, que tú! ¡Más fuerte para que el mundo escuche! arreglar este asunto tienen que encontrar un modo razonable de arreglar sus diferencias guerra de titanes en videojuego esta vez es personal esto no es lo que tenía en mente esta es la realidad no golpeen no agiten las máquinas elijan sus armas Ya verás, Kamalani. <Otro> ¡Ríndete, Peperán! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¿Qué pelea ¿Qué pasó? Los dos ya me cansaron. ¡Intenté razonar! ¡Intenté usar la amabilidad! ¡Ya no hay más Nikki linda linda! ¡Ustedes son buenos amigos! ¡Así que actúen como tales! ¡Ay, ya! ¡Tranquila, vaquera! Oye, solo es un juego. Ay, ¿qué le pasará? Nunca la había visto así de enfadada. Es que no resiste la presión. Mejor hay que sacarla de aquí. Oye Emmet, pagué por ver esta pelea, ¿Acaso nos quieres estafar? ¡No es mi culpa! Estaba, estaba, ¡Fue la rubia! fue a la rubia! Estaba, estaba, estaba, ¡Ella fue! ¡Ella fue! Tienes que aprender a relajarte Claro, no importa por lo que estés pasando, ¿de acuerdo? Estoy contigo Y yo estoy aquí contigo Me alegra que finalmente... Claro amiga, yo sí estoy contigo pero yo sí estaré más tiempo contigo. Escucha, Kamalani, tú ni siquiera sabes lo que es estar con alguien. ¿De qué alguien. estás hablando? ¿Sabes de no. qué estoy hablando? Fue, fue mi amiga. Dámela. Claro que yo no. la vi primero. Devuélveme Dámela. a mi amiga. La conozco desde hace más que tú. Dámela.